Me escuchan, me escuchan buenas noches saludos a toda la gente que está iniciando que está entrando a esta transmisión pues les tengo malas noticias quién sabe qué le pasó a mi número lo reportaron masivamente no sé eh, dice que que no puedo usar whatsapp en ese en este número no sé por qué no sé por qué suceda esto, simplemente no se puede usar WhatsApp en ese número, en este que tengo del programa, ni solamente lo usamos aquí en la transmisión, entonces no sé por qué pasa eso. Si alguien tiene la solución para que me vuelva a dejar poner WhatsApp en este teléfono, en este número, pues díganme. Y si no, pues, este, pues entonces yo voy a tener que comprar otro chip, va a ser la tercera vez que vamos a cambiar el número, y pues ya ni modo, no sé por qué suceda esto. Eh, entonces, pues por el momento no tenemos llamadas telefónicas y no tenemos también para compartir cosas, pero bueno, vamos a estar un ratito aquí con ustedes y vamos a platicar de un tema que es negligencias médicas. Le mandamos un abrazo a Aniel Max que nos mandó 50 pesotes. Gracias a Aniel Max. Y bueno, tenemos aquí de compañera a Andrea que nos va a compartir algunas historias sobre este tema que está, pues, raro, ¿no? Interesante también. Saludito, Leslie. Leslie está por ahí. Rebeca, saluditos. Eh, bueno, el primer, el primer eh, caso que tengo se llama... Un sorprendente caso del hombre al que le sacaron del estómago unas tijeras olvidadas allí hace 18 años. Dice, un vietnamita de 54 años acudió el mes pasado al médico por un simple dolor abdominal que no respondía a los analgésicos y el diagnóstico fue sorprendente. Tenía unas tijeras de 15 centímetros en el estómago y es lo que sospecharon los expertos que le realizaron un ultrasonido en el hospital. En el norte de Vietnam, y lo que confirmaron los especialistas fue que le extrajeron las tijeras tras una intervención de más de tres horas. El paciente se encuentra estable y está recuperado. Ahí te mando las fotos de. Ah, no, pero ¿cómo hago para mandártelas? ¿No se puede? No se puede. Este, mm. Pero. Ni eh, tampoco mandarte videos, ¿cierto? Pues por Facebook, si quieres. Está abierto mi Facebook. Ah, ya. Porque es que tengo las fotos del señor. Mándala por Facebook y compartimos eso. A que le sacaron las tijeras. Facebook, Facebook. A ver, nuevo. Sí, no puedes mandarme nada más los links y y yo. Ya. A ver, a ver, ahí está a ver, mi Facebook. Ahorita vamos a okay. utilizar Facebook porque no puedo... Listo, ahí te las mandé, no sé si ya. No puedo usar el WhatsApp. Vamos a ver. ¿Sí? No. Ahí está. Ah, sí. Son dos fotografías. ¿Y ahí también se te puede mandar los videos? Uh -huh. ah. Ok, vamos a ver. Ok. Aquí tenemos fotografías y... Bueno, esta mujer, ¿qué pasó con ella? ¿Es un hombre o es una mujer? Es un hombre de 54 años y cuando le fueron a, a revisar porque tenía muchos dolores, le encontraron unas tijeras olvidadas ahí en el estómago. Estas tijera, tijeras fueron este. Mira, pero, pero mira, hasta están rotas, ¿no? Mira, hasta Pues hasta yo los, creo que como oxidadas, ¿no? Están rotas, ¿no? Aquí se ve que está rota. Ay, no, qué horrible. O sea, cuéntame, ¿qué le pasó? ¿Cómo se dio cuenta que habían dejado unas tijeras ahí adentro? Dice, acudió el mes pasado al médico por un simple dolor abdominal. Pues claro, eso hay metido, pues el cuerpo como que empieza a, a rechazarlo. Y dice que eh, no respondía a los analgésicos que los médicos le enviaban. Entonces, eh, cuando le fueron a revisar y hacerles unas una radiografías, ahí está la, la foto de la radiografía. Le encontraron unas tijeras que miden 15 centímetros. O sea, esos, creo que algunos los indemnizan, ¿no? Por eso. Yo creo que porque entonces no le hacían efecto a los analgésicos y seguía con el dolor. Sí. Fue que le hicieron una radiografía, ¿no? Aquí está la radiografía que... No, pues imagínate eso. ahí ¿Es 15 que... centímetros es grande. Mira, ahí está rota la... está rota las pinzas. No sé por qué estarían rotas o así son o por qué están rotas. No están rotas. No. Hombre. Están rotas, eso está roto ahí. ¿Qué se les rompió adentro del estómago? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿De qué lo operaron? De... No, no dice. Pues dice que tenía un como unos dolores, pero... A... O sea, para que lo hayan operado, no dice. O sea, para que le hayan hecho algo. ¿no? Lo operaron y les dejaron esas tijeras ahí. Sí. No, hombre, 15 centímetros. Y yo creo que la mayoría de personas cuando... Eh, les dejan algo adentro, empiezan a sentir dolor, ¿no? Eso es lo que les avisa. Pues seguramente sí tenía mucho dolor esta persona para... Sí, eh, no podría con nada. No, pues sí. Ok. Dice que él continuó comiendo y bebiendo normal, o sea, las tenía ahí adentro, pero él continuó con su vida normal y todo eso pero pasaron 18 años, te imaginas, pues con razones ¿18 sociales. años? 18 años con eso en el estómago. Wow. En el estómago. 18 años es bastante tiempo. Eh, pues, eh, no sé, si, si le dolía todos los días, si no le hacían los analgésicos, ¿por qué duró 18 años? Yo creo que incluso se la han de haber encontrado por otro padecimiento, o sea, tuvo otro padecimiento... Y le sacaron las radiografías, y ahí se dieron cuenta. Sí. Pues sí, pobre señor. Dicen que según eh, un diario, eh, le ordenaron al hospital eh, en el 98 que le sacaran pues eso y que indemnizaran al, al señor. O sea, eso ya es sí, la negligencia que cometieron los médicos. Entonces, pues, le dieron al, al hombre dinero por por esa negligencia. Dice Álvaro Ricova, con razón se rompieron, porque estaban desintegrando, a lo mejor. Hoy oh, sí. A lo mejor sí, 18 años, por eso se han de roto. Pues yo creo que los ácidos del estómago, ¿cierto? Puede ser. Intentarían como corroer el metal, y yo creo que sí, por eso es que se rompieron. Habíamos este platicado en la transmisión pasada que el, los cocodrilos podían... Eh, comer metal y que los ácidos de su estómago los, los deshacían, ¿no? los metales. Entonces, puede ser que también nuestro estómago sea tan fuerte, los ácidos que haya, sean tan fuertes como para corroer tijeras, en este pues caso... ¿Te ¿no? imaginas las paredes del estómago, lo, lo fuertes que son para aguantar claro. los ácidos que, que tenemos? Claro, Mira. O sea, que el estómago mismo no, no o sea, que no, el, el estómago no se coma a sí mismo con esos ácidos Exacto. pobre tipo tengo tengo también un video de un caso que también es bien interesante ahí te lo voy a mandar uh -huh. de otro ay pero no sé cómo mandártelo aquí a ver si tienes, si tienes el link eh, pues sí. llegamos en el... listo ahí te lo paso ok de ese otro caso cuando ya te lo pasé ahí cuéntame Ah, okay. historia. Es otro, creo que es una mujer, no sé, pero pero en este caso olvidaron fue unas pinzas quirúrgicas. Oliver Francisco dice, creo que mi papá me contó sobre un señor que él tenía o tiene una bala en la cabeza, no sé muy bien cómo va el caso, pero ahí seguía, no sé si se lo quitaron, y no, po y no podía porque podría ser peor si dañaban algún nervio en la parte de la cabeza. Sí, normalmente sucede eso, Oliver, cuando... Eh, pues puede que una bala se aloje en la cabeza eh, a veces las dejan porque podría ser muy peligroso y arriesgado el poder operar a esos esas eh, esa bala por ejemplo para sacarla y entonces por eso dejan las balas ahí adentro a muchas personas les ha pasado así que dejan las balas dentro sí. porque puede ser más riesgoso que tratárselas de sacar y yo no sé eh, cómo el cuerpo reaccione ante objetos que, que están ahí adentro. No sé si haya alguna complicación, si el, el cuerpo las Sí, dice que el cuerpo rechaza. Mismo, No, dice que el cuerpo lo que hace es, es eh, como cubrirla de un tejido uh -huh. para aislar ese cuerpo extraño de del cuerpo, o sea, para que no siga uh -huh. haciendo más daño. Okay, sí, lo que llaman que se encarna, ¿no? Sí. Entonces se vuelve carne alrededor de ese sí. objeto. Y muchas veces cuando sacan esos objetos, o sea, tienen que romper como ese tejido y es como un tejido duro, grasoso, entonces cubre todo el, todo el cuerpo extraño y claro, pues, eso lo tienen que romper y, y a veces se ven esas operaciones bien impresionantes. Dice Álvaro que también las balas caminan dentro del cuerpo, no oh, sé, yeah. Pues quién sabe. No sé si se muevan, pero por ejemplo, Dalia dice que se encapsulan. Sí. No, no sabemos. Yo creo que son objetos muy grandes como para que caminen, para que sí. se desplacen dentro del cuerpo. Yo creo que, como dice Dalia, se encapsulan. Sí, sí. Y ahí se quedan. No sabemos si, si crezca esa cápsula o no pase nada. Sí. Hola, Dalia. Un saludito. Este, Galin dice que si saben sobre si vamos a estar en la mole, no Galin, eh, ya me avisaron que este sábado es la mole, no, no, no, ahora no fui requerido, ahora la, la pues el tema es diferente, no, me invitaron la otra vez porque era tema como de octubre, de terror y ese gente? tipo, por eso me invitaron, pero este fin de semana no, no estaré en la mole, es diferente la temática. Vamos a ver el link que me mandaste. ¿Sí te llegó? Ah, sí. Ok. La chinga. Ah, ya sé. Sí, pues es que salió un comercial y digo, ah, cabrón, ¿por qué? ¿Por qué salió un comercial? Pero ahorita lo arreglamos ok vamos a compartir eh, archivo vídeo compartir pantalla compartir y vamos con esto que es equipo médico vamos a ver María ha enfrentado el sufrimiento más grande de su vida. Primero su hijo falleció luego de 23 días de nacido y luego tuvo que sobrevivir durante 180 días con una pinza quirúrgica dentro de su vientre. Sí, este es el aparato que se encontró dentro de, de la chica. Afortunadamente no lastimó los órganos porque no era este, un objeto de punta. Si hubiese sido un objeto de punta, obviamente le puede dañar el intestino, los pulmones, todo eso. Pero... Sí, sí. Una pinza quirúrgica de 10 centímetros. Ya la preocupación era ya un poco más, más grave, porque ya vimos que la chica estaba presentando otro cuadro, ya con fiebre, dolores de los huesos, escalofrío, no podía sentarse, no podía acostarse, no podía dormir, lloraba todas las noches. Entonces, en este caso, nosotros nos preocupamos. Fuimos a un médico, fuimos al otro, no nos daban alguna respuesta concreta. Personal médico del Hospital Delfina Torres de Concha de Esmeraldas dejó por error el instrumento quirúrgico dentro del cuerpo de la mujer de 20 años porque esto es prácticamente uno viene aquí a hacerse atender y es a la, a la muerte o a seguir viviendo las autoridades del hospital reconocen que hubo negligencia inmediatamente que es, eh, conocimos del caso se solicitó una auditoría médica interna, esta auditoría médica interna nos va a determinar eh, cuáles fueron los responsables y también eh, los pasos que se dieron para, para esta cirugía y si se ha seguido o no los protocolos del caso no son a veces eh, problemas eh, que puede pasar un poco a cualquier persona, a cualquier médico Pese a que le retiraron la pinza del vientre hace 10 días, la mujer sigue con fiebre y dolores por lo que continúa internada en el hospital. Y hasta ahorita tiene dos días con fiebre y hasta ahorita los doctores no nos dicen qué, de qué proviene esta fiebre, qué es lo que puede estar sucediendo con ella dentro del organismo. Ya, Entonces no sabemos bien qué es lo que está sucediendo. La familia de la joven colocó una denuncia en fiscalía por negligencia médica para que las autoridades investiguen su caso. Helen Quiñones, 24 horas. Ok, ahí vimos eh, que le dejaron una... Pinza, igual. Yo no sé cómo alguien puede olvidar, los cirujanos, cómo pueden olvidar pues esas herramientas o estos objetos dentro del cuerpo de la persona. Eso, sí no sé si sea algo que pueda pasar comúnmente o sí. si es difícil que pase. Le mandamos un abrazo a Katrina que nos mandó 225 pesos argentinos. Gracias, Katrina Gracias por tu apoyo en este super chat. Ya, Katrina tenía rato que no venía por acá. Sí, hace rato. Eh, según leí, yo creo que eh, Dalia eh, debe saber, según leí, creo que cuando van a operar a alguien cuentan los instrumentos y, y obviamente eso tienen que, esos mismos los tienen que colocar ahí o encima sea, ya, de la mesa. Al o final sea, tienen que quedar igual, los, ¿no? Sí, los mismos, los, mismos, los mismos instrumentos que utilizan son los mismos que, que tienen que dejar ahí y tienen que contarlos antes y después. Pero no sé qué pasará porque les dejarán. Y eso ocurre supuestamente más en, en cuando las mujeres tienen bebés, cuando les abren el útero y cosas así, dejan gasas y todo eso ahí. Y por ejemplo, estos casos, como dice aquí Post, ¿o ¿no? ¿Quién dice? Eh, bueno, que es en Latinoamérica, dice Andrew. Eh, en Estados Unidos, que suceda algo así, pues es una indemnización, sí. pero muy alta, ¿no? O sea. Yo creo que así los demandan sí. y tendrían mucho dinero de, de que les pagarían. Sí. El internauta dice que es un descuido, pero no sé, son objetos grandes. Yo no sé cómo pueden cerrar la herida, la, lo que hicieron con una pinza dentro de esas dimensiones, hasta 15 centímetros. No sé cómo sí. pueden perder un objeto de 15 centímetros. En la herida de una persona. Sí, que 15 centímetros es una cosa y te imaginas el dolor después. Pues porque sí, es para con... vivir 18 años, como este hombre, 18 años, claro que hay algunos que eh, cuando les dejan tijeras o algo ahí, pues sí les duele a los pocos días, ¿no? Pero si este hombre, yo no sé, ¿se aguantaría los dolores para, para durar tantos años? Pues eh, eso es lo que hay que preguntar, porque a lo mejor ni siquiera tenía dolores para aguantar 18 años o Pues no sé, hasta la pinza estaba rota O sea, ese <risa> caso deberíamos de investigar más a fondo Para saber por qué está rota la pinza porque ese hombre hasta después de 18 años Por ejemplo, en este caso, pues eh, Sucedía que sí, yo creo que tenía dolores Y por eso la operaron, la revisaron Y encontraron este objeto ahí sí. Fl Flavio Daniel, dice un colega mío de la policía Tenía una bala en el cuello, no la sacaron Ay. Exactamente, sí, hay balas que ¿Será se quedan que ten, ahí. ¿Lo tendría cerca una vena, una arteria, algo así? Yo creo, yo que, creo sí. que sí, dice Dale Goretti, yo creo que es más culpa de las enfermeras que del mismo doctor. Las enfermeras tienen que tener control de todo el instrumental, no puede faltar nada. Pero pues el doctor cierra, o sea, ¿cómo no se va a dar cuenta que hay uno? Yo, bueno, no sé, ¿verdad? Pero a menos de que sea una persona muy gordita, pues que a lo mejor sí si se una pinza pues, se pueda meter ahí entre, entre la grasa, no sé, pero a mí se me hace muy raro que una cosa así se pueda perder sí. en una herida. Sí, pero ¿qué tal esta historia? Dice, el hospital de la Universidad de Duke es un centro médico prestigioso y respetado. En el 2003 fue objeto de noticias nacionales cuando realizaron un trasplante de corazón y pulmón a una chica, Jessica Santillan 17 años, sin comprobar nunca el tipo de sangre de los donantes de órganos para ver si eran compatibles. ¿Te imaginas eso? Se trata de un procedimiento médico estándar. Después de que los médicos de Duke trasplantaran los órganos, Jessica sufrió graves daños cerebrales y su cuerpo entró en shock y se apagó. Fue entonces cuando los sanitarios se dieron cuenta de que el donante de los nuevos órganos no tenía el mismo tipo de sangre de Jessica. Para empeorar las cosas, el hospital encubrió este error durante 11 días y luego hizo pública la búsqueda de otro donante. Para entonces era demasiado tarde, ya que Jessica había sufrido un daño cerebral fatal. El médico asumió la responsabilidad del error y el hospital puso en marcha un nuevo sistema de doble control en los trasplantes para evitar que se produjeran errores similares. ¿Te imaginas que le pongan a uno un órgano que no es compatible? O sea, no entendí. Le hicieron un trasplante de corazón y de pulmón. De corazón y pulmón. Pero... Eh, el, el tipo de sangre de los donantes eh, no eran compatibles, o sea, el hospital no comprobó si los órganos le eran compatibles para ella. No comprobó si eran compatibles y por qué se los van a poner, se supone que todo eso pues tiene creo un que, orden, ¿no? una diligencia. O sea, pero se los colocaron y qué pasó? Se... Entonces ella lo que lo que le sucedió fue que eh, sufrió daño cerebral y el cuerpo entró en shock. Yo no sabía que le podía pasar a un cuerpo eso si uno tenía un... Yo, yo, yo pensaba que el cuerpo rechazaba el órgano y ya. Pero llegar a, a, a como a casi intoxicar el cuerpo los pues órganos. Un, un ¿no? daño cerebral, pues pobre esa persona, pues ya no fue la misma. Ya, ya quedó muy mal. Y imagínate que le pongan el corazón no compatible. o sea que Dice John Piratón, la sangre se envenena si no es del mismo tipo. El cuerpo lo rechaza, dice el internauta. Y la chica estaba bien, la chica solo necesitaba un trasplante de corazón y pulmón. ¿no? Bueno, eso es decir, de solamente necesitaba un trasplante <risa> bueno, de no corazón y de pulmón. Su, bueno, pero de su, de su cabeza estaba bien, o sea, ella... Pero después de que lo operaron, ahí sí ya sufrió daño cerebral. Dice JP, es que el corazón bombea sangre al cerebro. ¿Se envenenó? Mejor dicho, no. ¡Uy, no, no! ¡Feo ese caso! ¡Qué feo! pero un trasplante de corazón y pulmón, híjole, no, no, no, pues sí, es que y yo creo que uno firma ahí, pues de, pues de hacerse responsable de que si algo malo sucede, que o sea, como que no denuncian o que es bajo su responsabilidad por ser operaciones de alto peligro, entonces uno firma ahí como responsable y creo que en este caso, pues seguramente el... Si tuvo un daño cerebral, pues no hubo no, algo que, que hicieran y tampoco que le dieran dinero, ni sí. mucho menos, o sea, sí, sí, ya se quedó, ¿no? Yo creo que, yo creo que, no, ya, ya le dañaron el cerebro a la chica, entonces ya, con eso, yo creo que hasta cárcel para los médicos y todo eso, ¿cierto? Mm. No, porque firmaron, o sea, si ah, firmas, se firma, pues sí si se firma, este asumiendo los riesgos que puede haber pero en ese caso o sea, pero en ese caso si ya es negligencia del hospital yo creo que no Este, si es negligencia por eso yo creo que debe de tener porque, un juicio porque uno dice, por ejemplo, bueno, uno lo hacen firmar por, por cualquier cosa porque cualquier operación es riesgosa, ¿no? Uh -huh. eh, pero que ocurra eh, con la operación o sea, si te van a um, quitar un riñón y y sucedió ahí un fallo renal o algo así, eh, bueno, fue en la operación, pero por ejemplo esta gente que tenía la posibilidad de, de estudiar el tipo de sangre para que fuera compatible el de ella y todo eso, y no lo hicieron, yo creo que sí, ya es negligencia y culpa del hospital. Mm, pues yo creo que ahí entrarían en juicio, entrarían en juicio. Sí, claro. Para ver si, si hay negligencia, y bueno, yo no sé si... Por ejemplo, en un hospital que es seguro, eh, o sea, seguro de gobierno, o sea, el seguro como el IMSS aquí en México, pues, este, de in indemnizaciones o solamente sea en hospitales privados. Sí, pues yo he escuchado en algunos casos que, que eh, por negligencias médicas así, dan les, los indemnizan. Sí, pero yo creo que esos son hospitales privados, ¿no? Porque sí, yo creo. En, privado, en hospitales públicos? No lo sé, no creo. Sí, yo creo. Bueno. Eh, aquí que alguien nos mandó. Ah, sí, aquí está. A Rodolfo López nos mandó 65 pesos. Qué, qué bien, Rodolfo López. Muchas gracias. Hola, Axel y Andrea. Les había mandado para los taquitos, pero se cortó la transmisión. Acá es completo para los saludos. Gracias, Rodolfo gracias López. Gracias mi hermano por apoyarnos, gracias de verdad, hacen mucho mucho bien a, a las transmisiones porque nos apoyan con los super chats. Si indemnizan, en eh, qué, si dan indemnización los de gobierno, no sabía. Mm. No sabía si también indemnizaban, se dice así, indemnizaban sí. Dice aquí Katrina, en la parte pública también indemnizan. Mm. En hospitales públicos tienes que demandar, dice Aida Nina. Uy, qué... No, pues, todos los días se corren riesgos, todos los sí. días hay enfermos, hay operaciones. ¿Cuántas personas diario diario, son operadas en todo el mundo? Sí. Diario hay operaciones, diario hay riesgo de que una persona salga bien o que termine, eh, digo, que salga mal o, o salga bien, etcétera, ¿no? Es, sí. Todos los días una, las vidas se... Sí. Se juegan ahí en los hospitales. Tengo otra otra historia, pero mejor dicho. ¿Qué? Dice: extirpación de un testículo equivocado. Híjole, no puede ser. Ok. Entonces, aquí una persona, que como que tenían los testículos o qué pasa? Dice. Un veterano de las Fuerzas Aéreas acudió para recibir tratamiento por un posible cáncer de un testículo. Cuando Benjamin Houghton entró en el quirófano para estirpar su testículo izquierdo enfermo en el West de Los Ángeles Medical Center, los cirujanos le estirparon por error el te testículo derecho que estaba sano. El error médico se remonta a la historia clínica del paciente, donde el cirujano no marcó el lado correcto antes de emprender la operación. Y el señor Fugton y su esposa presentaron una demanda por negligencia médica contra el centro médico de veteranos por 200 mil dólares. 200 mil dólares. O sea que si cáncer en el, en, el, en el testículo. Yo no sé. Se dio algún golpe, pues como dicen que era un veterano. De... O sea, primero no, no sabíamos por qué dan los cánceres, ¿no? ¿Por qué? ¿Y cómo se da cuenta uno de que tiene cáncer en un testículo? Me imagino que el dolor, ¿no? Habrá dolor. O algunos cánceres no duelen. Gente, ¿ustedes tienen Pero... conocimiento de... Es que hay cáncer de todo tipo, hasta de huesos. Hace rato estábamos viendo unas imágenes de cáncer eh, de los huesos y Uf, el hueso sí. era incre... impresionante cómo se destruía, se deformaba, ¿no? Sí, cuando leí, o sea, el hueso como que empieza como a estallar, ¿cierto? Así, como que se sí. salen unas puntas. Ajá. Y estaba yo leyendo que lo más impresionante de esa enfermedad es que, bueno, hay, hay algunos cánceres que no duelen, pero, por ejemplo, este cáncer de los huesos eh, dicen que llega a doler tan terriblemente que la persona no, no aguanta los dolores. O sea, porque me imagino yo que el hueso como empieza a salirle puntas así. Me imagino que tocará nervios y tocará cosas. y no Dicen sé. que es un dolor espantoso. Sí, y, y, y no sé, no sé cómo sea un cáncer del testículo ni cómo se detecte. Eh, y bueno, al parecer quitándole ese testículo eh, se quita el cáncer, porque estaba en esa área bueno, no la tuvo tan mal esta persona, porque bueno aparte si ya era un veterano, ya para qué quería los testículos, ¿no? entonces pues si le quitaron uno eh, pues le quitan el otro y pues ya queda sin testículos, pero pues los testículos ahí sirven para generar este espermatozoides, ¿no? Sí. Entonces, si se los quitan, pues ya no si se... pues el tipo no va a tener más hijos, pues, pues bueno. Y para no la importa. testosterona, ¿no? Ahí también el proceso de testosterona. Sí. Eh, entonces, pues ya, ya estaba viejito, pues ya. O no, no sé si tan viejito, pero pues ya no importaba mucho si se le cortaban uno le cortaban los dos. Mira, terminó bien, porque pues quitarle los dos testículos no pasa nada, y con 200 mil dólares, pues se puede colocar otro si quiere ahí nada más, por estética, con ese dinero, pero no, no le sirven para nada. Pues no. A esa edad ya no le sirve para nada, no, aparte, no, no, no, yo creo que ya los tenía tan colgados que iba siendo dominadas, y por eso la ha de haber salido cáncer en uno de los testículos. Pero de todas formas, de todas formas, pues como, para, no, o sea... Pues imagínate, bueno, así no los vaya a usar, o así no vaya a tener más hijos, o así, ¿no? Pero estás más, imagínate que, que te quiten una parte que estaba buena, ¿no? Pues es que, como, es que como si diría. a una mujer le quitaran un seno por cáncer, pero, pero, el, pero el, el, el, el hospital le quitara el bueno, ¿no? Pero, pues... a la, pero sí, pero ahí a la mujer sí se le ve, a la, la mujer sí ocupa su seno, sí, es importante. Pero, un, el, pero el... Un testículo... No testículo no, no creo que sea tan importante. O sea que en ese caso le quitaron el bueno, pero le dejaron el malo, le tuvieron que quitar el malo también, pues entonces sí, se quedó, se quedó se sin quedó nada. Se quedó sin ninguno, pero de todas maneras iba a estar con un testículo, entonces también iba a estar solito el testículo, ¿qué tal si? Solito. De estar solo, de estar triste, le daba cáncer también, se contagiaba de cáncer del otro. No, mejor ya los dos de paso y ya. No, yo creo que a ese hombre le fue bien, no creo que esa negligencia, al contrario fue una fortuna para él, porque doscientos mil dólares por 200, 000 dos, doscientos mil dólares por dos huevitos yo sí, yo sí decía, pues ahora le quítenmelos, pero creo que hay prótesis, ¿no? para estética. no, ¿y ¿para qué? ¿para qué? ¿para quién? ¿dónde van ir enseñando los huevos? o sea pues no sea la mujer, a la mujer nah, nah, eso nah, se verá nah, extraño, ¿no? aparte, <risa> aparte Mira, hay una situación en los hombres, no sé si todos los hombres, la verdad yo no he visto a los demás hombres, y a lo mejor esto nada más le pasa a algunos, pero los testículos se pueden subir. Ah, sí, también se enferman por eso, ¿no? O, o, Cuando... o me pasará nada más a mí. Mira, el punto es que uno piensa que los testículos están colgando. Yo pienso eso. Ok pero no sé si a todos les pase pero también si te, como que te los empujas y se ocultan y no queda y no queda nada colgando en serio sí como que se te suben se te suben acá un poquito arriba y se quedan ahí pero eso es malo que se queden así no, no sé no sé yo te digo porque mira que, por yo ejemplo, no. a los, a la, o, a, o las mamás que tengan hijos, de pronto, no sé si me den la razón, creo que yo había escuchado. Dice Carlos hijos, que sí pasa. Ah, bueno, yo estaba, porque nunca he platicado esto, entonces. Eh, creo que las mamás dicen que a los hijos, eh, tienen los médicos que revisarles que los a los niños cuando están creciendo no se les queden adentro los, o sea, metidos los testículos, porque puede producir cáncer. Mm. Sí, pero no, yo creo que ya grandes no, no hay imagino que es de los niños pues eso se puede subir y se quedan ahí arriba ¿en serio? ¿cómo se baja eso? Te, lo, lo, lo, lo pachurras arriba y vuelven a bajar ay Dios mío entonces por usted digo que si se los quitan, no se ven mal porque en algunas ocasiones los puedes traer, tener arriba y no se ven, y esa bolsita ¿y, ¿y se pueden quedar ahí? Sí. Y, ¿Y no molesta? ¿No sienten no. nada? ¿No les fastidia eso? No, esa bolsita donde están los, los testículos, solo se queda así como arrugadito abajo, y ya, o sea, esa, esa bolsita no queda colgando sola, sino como que se recorre también y, y queda ahí, arrugadito. Y ya cuando los, los apachurras desde arriba, bajan y ya, ya cuelgan un poquito, y se vuelven a meter a la bolsita. Dios mío. Entonces, por eso digo, yo digo, hasta le fue bien a ese señor. Pues sí, porque, ah, bueno. Sí, sí. 200 mil dólares bueno, sí. por dos huevitos. Pues sí. Pues, no, no, no, yo no le veo la importancia a los, yo había a los huevitos. Visto, yo, yo hoy, <ríe> hablando de esto, perdón, yo hoy, en una, en, no sé si lo vi en un video, creo que fue en un video de TikTok donde explicaban eh, que a lo para hacer las autopsias uh -huh. les metían la mano y les sacaban así eh, los testículos así eh, por el ano así algo. Así. Les metían la, la mano? mano por el ano ¿ah, y les sacaban sí. los testículos por ahí. Sí, no manches. Para eso, las autopsias. No, eso es, es de un videojuego así como de Fatality. No creo que puedan hacer eso. Yo me quedé pensando que será posible y que también a la mujer le sacan así los órganos. No, porque si le metes la mano por el ano a un cuerpo, pues tienes que irte por todo el intestino delgado y el intestino grueso. No, no, sí. ¿O, o no? No sé. No, no, no sé por qué. No, porque eso está más abajo del intestino. No, pues el sí. intestino está conectado por el ano, sino cómo sale el popó. O sea yo me que rompen, atraviesan y sacan eso ay no, y para qué chingas en eso pudiendo cortar, pues, pues para que no lo corten y no tengan que sacar las bolitas por o sea, puto, imagínate, así. es más fácil <risa> tienes las bolitas colgando le pasas un cúter y se rompe la bolsita y saca los testículos ¿Qué? Meterle la mano por el ano y buscarlos, pues eso, eso es un fatality, ¿no? ¿Dónde viste eso? Eso no, ¿dónde lo en, viste? En, a una eh, mujer que hacía autopsias eh, en TikTok y ella decía que algunas personas les tenían que sacar, sí, todo, que, que lo, lo más fácil era meter la mano y arrancar los testículos de adentro hacia afuera para sacarlos, o sea, no los, no no. los tenían que abrir así porque... ¿Y para qué les va a arrancar los testigos a un Pues no muerto? sé, pues me imagino que para autopsias, no sé, no sé. Pero imagínate eso. Dice Fernando que me la, pareció próstata, impresionante, ¿no? la próstata está por ese camino, entonces sí, por, por eso también lo dudé, porque sí, los doctores te meten ahí la mano pues eso, para mira, los próstata. Mira, mira ¿no? que ahí dicen que como hacen el tacto de, eh, para la próstata, obviamente tocan atravesando el intestino. Ahora, volviendo a lo de los huevitos que suben y que bajan. <ríe> este, eso no sé gente, no sé si solo a algunos o, o a todos o es un truco que solo se puede hacer una vez, o no sé ahí coménteme porque Isaac dice que lo está intentando ¿Ya nada más te lo subes, te lo subes y se hace una bolita un poquito arriba pero no duele ni nada y cuando te los quieras bajar, nada más apachurras y se caen otra vez. Entonces, no sé si a todos les pasa eso. Pues obviamente no, nunca he visto a otros, ni les he preguntado a otros hombres si se pueden subir o bajar los huevitos. Digo, aquí es una confesión. Pues si que tú en, puedes, yo creo que todos pueden. No, porque también los penes son diferentes. O sea, es raro, pero no, es, no son los mismos, ¿eh? no son iguales. Lo que yo sí no sabía es que se. Yo pensé que, bueno, se los subían y se, se bajaban solos, pero que se queden ahí. Sí, se pueden quedar ahí, sí. Uy, qué. Testículos sí, retráctiles, ándale, exacto. Ah, si luego encontramos algún doctor, hay que preguntar ese tipo de cosas, porque, pues a lo mejor te, hacemos cosas o tenemos cosas que qué pensamos raro. que es normal y que en realidad nada más tienes tú, o sea, es raro. Qué raro. Pues sí, yo eso no, no lo sabía, la verdad. Dice Álvaro. Sí, se te sale el aire oxido y duele hasta el estómago, porque sabes, o sea, una, un golpe en los testículos, pues es un dolor horripilante, es la zona más blanda, es la zona donde te puede causar mucho dolor, pero si tienes los testículos retracti retractibles, o sea, si te los subes y te dan un golpe, ya no, no te duele porque no te están dando en el testículo. Sí, te duele, pero pues no como si te dieran, serio? porque no te están dando en los testículos, ¿sí? O sea, lo que duele no es lo de afuera, sino lo de adentro. Pues sí, cuando te dan una patada en, en medio de las piernas, le pegaron a los testículos y por eso duele horrible. Pero si te subes los testículos y te dan una patada ahí, no es el mismo dolor. No, no sabía eso. A las mujeres también les duelen cuando les patean ahí en medio de las piernas, ¿no? pues yo creo que tiene que ser algo muy fuerte no creo es lo que mismo tiene que ser una patada, no, sí, sí duele, sí, obviamente sí, claro, pues sí, sí, sí, yo creo que sí, sí duele. Yo, pues yo nunca me da un golpe, pero yo, sí, yo he visto videos donde hay mujeres que sí se golpean y se ve que duele pues baño, pues sí, duele, dice Rebeca si sí, duele, pues que se hayan caído en un tubo que, caminando ahí, a ver que se caen. Sí, yo creo que sí Uy, pues duele, qué dolor, claro. dolor, ¿no? Sí. Pero es que las bolas son más sensibles, dice Andrew. Yo creo que sale más en el hombre, no tanto en mujer mujer, pero sí, sí un hombre, claro. Anda, le sí, dice dale. Katrina, es como cuando te golpeas con la bicicleta y hasta se rompe el imen, ajá, por ejemplo, esos golpes. Ay. No como a los hombres, dice Isabel. Sí, no, creo, sí, yo creo que sí duele, pero sí, no tanto como a los hombres. Ah, ok, entonces los hombres pues sienten más ese dolor, ¿no? En los testículos. Bueno, ya sigamos con los, con los casos. Bueno, otro caso dice... Ah, tengo video, tengo video. Está bueno. Ah, mira, mira, mira. Claudia dice, a mi esposo se le subió un testículo y operaron para bajárselo. ¿Sí Le ves? colocaron un aparato en el muslo para bajárselo, no manches. Si ¿Sí ves, si ¿Sí ves. Entonces, entonces ¿Sí ¿no ves? será de todos? ¿No será algo normal eso? Si ¿Sí ves que sí. O sea, si se lo suben, ya no se los pueden bajar. ¿Qué tal donde no se los puedan bajar? Los tienen que operar. No manchen. No, yo sí puedo hacerlos así. Manipularlos no sabía que tuvieras esos chum, chum, chum, chum. ya no te los andes no. pues yo se que... podía jugar con ellos ahí. No, sí, de, cuando era más chiquito yo creo que sí porque pues era, pues sí sí, sí, pues se siente chistoso que se suban y que se bajen no sé, yo pensé que les pasaba a todos se te va a quedar un día sí. arriba aux. No sabía que, se, que si se, se le subían había que operar. ¿Y por qué hay que operar? ¿Porque pues, duele? Pues porque, pues no sé por qué, pero yo me imagino que termina doliendo si eso se queda ahí. O Puede sea, no es ser, normal. ¿no? Yo me imagino que no es normal que se quede esa cosa ahí. Decides si que hay gente que tiene problema de que no bajan. Dalia sí sabe que nos cuente a ver por qué. Sí. Yo creo que se pueden convertir, convertir en cánceres, ¿no? Si se quedan ahí. ¿Cáncer? Sí. Yo una vez por dos semanas en 2016, gracias a ser voluntario a un experimento médico, tuve tres testículos. No. Nah, mentiras. Oh, no, no puedo creer eso. Eh, ah, eh, mira, mira, John dice, eso sí, eso sí lo escuché. También. Vez. Sí. De hecho, hay casos donde se cruzan. No manches. No, no no creo. O sea, que se cambian de lugar. No creo, pero eso sí hasta me dolió. Una vez, yo cuento una cosa que vi. A ver. ¿Y por qué sé es eso? Porque resulta que por la tele una vez vi, y creo que si lo busco, está en YouTube, donde un grupo como de tres, cuatro hombres eh, hacían como un como una especie como de, de stand up, pero era como eh, una, una obra de teatro más, más que todo. Y ellos, eh, se, se, o sea, imagínate, imagínate eso, primeramente ver a esos tipos ahí sin ropa, porque la gente entraba y era para adultos, ¿no? Uh -huh. Y ahí ellos lo que hacían era eh, hacer figuras con sus partes. Se los movían, se los... Bueno, no vi porque en YouTube no pueden mostrar eso, ¿no? Pero la gente, a la gente a la salida del, del teatro les decían que qué hacían y que... Ellos hacían movimientos y cosas con sus órganos y, con, y se los metían, se los hacían, bueno, se los cruzaban, como dice así el amigo, y hacían sus cosas bien raras ahí. ¿Te imaginas eso? O sea, hasta dónde llega el YouTube? ser humano que llega a hacer esas está cosas. En YouTube? Sí, no muestran obviamente a ellos, pero sí los muestran haciendo y cantando y haciendo sus cosas, pero haciendo figuras y moviéndose sus partes, haciendo cosas con eso. ¿no? No yo decía, ¿pero qué, por qué? ¿Por qué hacen eso? Yo quiero contar mi historia, yo nada más tengo un testículo por nacimiento. Dice Víctor Galindo, ¿un testículo por nacimiento? ¿Qué complicaciones trae tener un solo testículo, Víctor? ¿O, ¿O por qué nada más tuviste un testículo? Cuéntanos, lástima, no tenemos para llamar por teléfono hoy. Ay, sí. Mañana compramos un nuevo chip. Eh, pero pues cuéntanos, que sea ahí... En el chat, dice John, si existe eso, se llama huevos revueltos. <risa> Ay, no, qué horrible. Dice, Bruce Lee tenía solo un testículo. ¿En serio? Se cruzan los cables, dice. <risa> Uy, no, no, no. Dice, seré muy gandalla a los puños limpios, pero nunca me ha dado por hacerle algo tan bajo a mi oponente de golpearle en su herencia. No, bueno, sí, si sí, recibes un golpe ahí, puede darte cáncer o puedes también quedarte sin hijos, ¿no? O sea, ¿cómo se ¿Será? llama eso? ¿Será por un golpe? Sí, sí, creo que por hijos quedes estéril también. Estéril, sí. Uh -huh. Sí, puedes quedar estéril también. No sabía eso. Dice, hay una lesión que se llama torsión testicular y dicen que es de los peores dolores que se puede experimentar un hombre. Uy, a lo mejor es eso de lo que le operaron al amigo, al esposo de, de esta amiga que nos escribió. No puede ser. Sí. Dice sí, como glofexia, pero con el chorizo. <risa> bueno, ya vamos a pasar al siguiente punto. Eh, yo tengo una vuelta que me sube y baja. Desde que sales con la mujer, Andrea, todavía no sé qué dice. ¿Qué, qué la Adri, Adri, ¿la corremos? Eso. Sí. Vamos a... Lo que una de una vez. Estas son personitas, ya sabemos quiénes, pero en fin. En fin. No empieces. <risa> Este, bueno, vamos aquí, vamos a, al, al punto otro que tienes, al que dices. A ver, no, ahí te mandé un video. ¿En, en Facebook? En Facebook, sí. A ver, vamos a tener pantalla y vamos a ver Facebook. Facebook. Aquí, Jonathan. ¿Te, te llegó uno que era de una niña, ¿no? Antes de que pasemos al de la nombre, niña, ese. vamos a poner este. Es que este nos lo mandó John Piratón y bueno, para que vea que... Sí, sí ponemos las cosas que nos mandan. John Piratón puso torsión, torsión testicular. ¡Ay! Vamos a aprender de la torsión testicular. Dice, la torsión testicular se produce cuando un testículo gira y enrolla el cordón espermático que suministra sangre al escroto. Oye, si, lo, si ahorca eso, entonces ya no puede ni haber erección. El flujo sanguíneo reducido genera hinchazón y dolor repentino por lo general intenso. La torsión testicular se produce con más frecuencia entre los 12 y los 18 años de edad, pero puede presentarse en cualquier edad, incluso antes del nacimiento. La torsión testicular suele recurrir, requerir cirugía de emergencia. Si se trata rápidamente, se puede salvar el testículo. Sin embargo, si el flujo sanguíneo estuvo interrumpido durante mucho tiempo, es posible que el daño del testículo sea tan extenso que deba extirparse. Entre los síntomas de la torsión testicular se pueden incluir los siguientes. Dolor intenso y repentino en el escroto, que es el saco de piel floja debajo del pene que contiene los testículos. Ese escroto, ese, ese, ese, ese saco de piel es el que te digo que cuando se suben los testículos como que se, como que se comprime uh -huh. y entonces no queda, no queda colgando ese, ese saco, no se comprime, uh -huh. se arruga. <risa> Hinchazón del escroto, Dolor abdominal, náuseas y vómito, un testículo que está más alto de lo normal o en el ángulo inusual, ganas frecuentes de orinar, fiebre. Yo no sé, pero ya me está doliendo esto de solo escucharlo. Así que, pues gracias a John Piratón por mandarnos esta información. Información que cura de una pues contorsión sí. testicular. No sabía que pasaban esas cosas. Yo lo único que sabía era que si, se, que si se quedaban arriba metidos, pues podía ocurrir problemas, pero todo eso no. Yo no sabía eso de que había problemas si se subían los testículos. A lo mejor es un truco que solo puedo hacer yo y muy pocos. Como, como voltear las manos, como girar la cabeza, como besarse el codo, cosas así ¿Ves que algunos pueden. Sí, sí. Bueno, vamos a ver este otro que es eh, compartir. Compartir pantalla. O sales Potosí, investiga aquí. Ok, este es otro caso de negligencia médica. ¿Es esa? Sí. Ah, no, la no, otra. No. Ah, sí. Lo puse mal, ¿verdad? Sí, eh, esa no es. Es ya ten, te mandé el, el otro, el de la niña. Sí. Desde pantalla, presentar, compartir pantalla. Y es no el está. no está. ¿Cuál es? ¿Sales Potosí? No, la niña que fue velada dos veces. Sí, pues eso es la de Potosí. Ese. Uh -huh. Vamos a verlo ahora ver, sí. La nota del día. Aquí en DPC le informamos del caso de Camila, una niña de tres años, que fue declarada muerta dos veces en San Luis Potosí. Familiares de la menor denuncian, obviamente, negligencia médica y exigen justicia. Quiero... Para mi niña, yo sí quiero ¿Por para ¡Justicia! No, no, no, no, no, no. no, no, no, El sufrimiento atormenta a Mary Jane, una madre que envió a morir a su hija Camila dos veces. Hace una semana, la pequeña de tres años se enfermó del estómago y su condición fue empeorando. Luego de pasar por varias consultas particulares, no hubo mejoría. La noche del 18 de agosto, su madre decidió ingresarla a un hospital comunitario en Salinas en San Luis Potosí donde la declararon sin vida y fue en la noche cuando me la ingresaron como a las diez y media y ya para las dos y media ya me la habían dado por. la madre de la menor asegura que el médico encargado de atender a su hija nunca mostró interés por la salud de la pequeña y lo acusó de maltratos al no permitir que se despidiera de Camila yo corrí a abrazar a la niña pero ella ya me le habían quitado el oxígeno, ya me le habían quitado el suero, no, con el suero no duró más de 15 minutos puesto, no hicieron nada. Ella sí estaba aventando espuma, pero me dicen que a lo mejor ella estaba convulsionando, no era que ella estaba muerta aún. Entonces el doctor me saca y me dice que ya la deje descansar que porque la porque ya no la maltrate, que ya no la maltrate. Entonces digo, es que yo no la estoy maltratando, solo la estoy abrazando, la estoy agarrando. Entonces el doctor me la quita y me saca para una sala, para un cuarto y me encierra. Las abuelas de la menor se percataron durante el velorio que Camila aún respiraba y se movía. Que la mirábamos no porque ella sus ojitos no los tenía cerrados, su, su carita ella la tenía como, como ella era. O sea, ella sus manos, todo. Le puse un espejo en su naricita y sí, sí, lo empañaba. Muy poco, pero lo empañaba. Y ya le hablaron a la enfermera para salir de esa duda. Y sí, la enfermera dijo que tenía 96 de pulso. Tras sacarla del féretro, pidieron una ambulancia para trasladarla al Hospital Central de la Capital. Pero como tardó mucho, decidieron acercarla hasta encontrarse con la unidad de emergencia. Ahí la ingresamos a la de esta... Ambulancia y todavía tenía 35 de pulso, pero ahí fue donde ya realmente murió en la ambulancia. Las autoridades ya tomaron conocimiento de la muerte e indagan una posible negligencia médica, así como la responsabilidad del personal de la funeraria. Camila fue sepultada con una segunda acta de defunción, señalando muerte cerebral. Como causa del fallecimiento? Se aperturó una carpeta de investigación de manera oficiosa por parte de la fiscalía respecto de la pelea de la vida de la, de la menor y estamos definiendo algunas líneas de investigación. Esto también en relación al actuar de los médicos, de los servicios funerarios, de los ayuntamientos, tanto de Villa de Ramos como de Salinas y también de, de otros particulares que intervinieron en el, en el evento. Le pisa y corre con información de Omar Hernández. Uy. O sea, que ni siquiera la mamá la pudiera ver eh, abrazar y todo, como dicen, porque el médico no dejó. O sea, imagínate, o sea, ya la querían matar de una ya. Pero, este, Ni que... siquiera se preocuparon como por saber si de verdad se había muerto, sino que... Pero aquí no le hacen autopsia o le hacen esto de de sacarle los órganos y todo pues, eso que habíamos te acuerdo, hablado. ¿Te acuerdas que alguien dijo, no me acuerdo quién fue, que algunos cuerpos sí y otros no? Uy, porque dicen que le pusieron... En esos pueblos yo creo que no, en esos pueblos yo creo que no, porque eso pues su cuesta dinero. Le pusieron un espejo, que cuando estaba en su ataúd le pusieron un espejo. Y todavía... No. Y cuando se veía que si o se opaca es porque estaba respirando, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Que ese, ese es este, una... Un detalle interesante, el de que para saber si una persona está respirando, ponerle un espejo y si lo empaña es que todavía está pasando aire, que todavía está respirando. Sí. sí. que Imagínate la impresión de... ¿por qué? No entendí por qué se dieron cuenta de que todavía estaba... Por eso mismo, eh, es que dice la mamá que todavía, o sea, un cuerpo... Un cuerpo debe estar frío, o sea, pero la mamá dice que ella tenía 35, ¿fue? 35 de temperatura, 36. No sé, ¿dijo eso? De pulso, dijo ella. Ah, de el pulso. Ajá. Eh, entonces, pues, eh, sintieron que estaba viva, que todavía estaba viva. Entonces, pues, la ¿se llevaron... movía, dice la internauta? No. Dijo eso. Entonces, se la llevaron en la en ambulancia, pues, dice la mamá que en la ambulancia fue donde verdaderamente falleció. O sea que, los médicos la primera vez que dijeron que sí, que estaba muerta, no estaba muerta. Pero el médico como no dejó que la mamá se acercara. Dice el internato, en inter... o sea, por eso, no sé, por eso iba mal en la escuela, ¿no? Porque <risa> me tenía que repetir todo dos veces, no ponía atención a la primera. Todavía sueño este, con, el, con, con que estoy en la escuela y con que no le entiendo... Y con que no entrego, no entrego tareas ni trabajos, porque no lo entendí. Y este no, no sé por qué supieron que estaba viva. No, no puse atención, no sé si lo dijeron, pero... O sea, la, yo creo que la niña no estaba muerta cuando la primera vez eh, dijeron que estaba muerta. O sea, no estaba muerta ahí. Pero como el médico no dijo que la mamá se acercara, porque si escuchaste, la mamá se trató de acercar para despedirse de la hija el médico, no la dejó no manches. o sea que la querían matar, para qué la querían matar, o sea para qué quería que la pues enterraran un, ya un médico de esos, de, los, de esos pueblos que son así todos, así todos bah, o sea que no le importa a la gente, yo me imagino el tipo, la mamá iba a acercarse a ver, ¿por qué a no gente? lo vemos otra vez? <risa> pues sí pues ya no, pues mejor sí. mejor en lugar de estar adivinando vamos a verlo otra vez, vamos a poner a tu. la nota del día a ver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 Porque ellos pensaron que sí, la niña estaba viva y eh, la, obviamente pues no, no no no hicieron nada para salvarla, pero pues eh, por eso se les murió cuando las, la entregaron. Vamos a ver, a ver si dice por qué primero se murió. Bueno. ¿Cuál es el problema? Porque aquí piden justicia, es como, como si los médicos la hubieran matado. Pero es que mira... Ponle a ver, vamos a análisis. Mira, en la no. primera vez que la mamá intentó acercarse, pues... Va, no, vamos a escucharlo todo. No pudo saber si... Hasta, está ahí, bien. hasta ahí no hay información. Nada más queremos justicia. <risa> El sufrimiento atormenta a Mary Jane. Una madre que Aparte, ¿por qué se llama Mary Jane? Uh, es neta, pues porque seguro vio no, Spider-Man no, no, y le no. gustó la película. <risa> o sea, la muchacha o es una señora, ¿cuántos años tendrá? ¿Cuántos les calculas? Unos 25, ¿no? Sí. ¿cuántos tiene que salió la película de Spider-Man? pues sea uff, la primera película uff, entonces yo, yo creo que ya vio la película y desde bueno, ahí dijo por, si tengo una hija la voy a llamar Mary Jane bueno no, no la primera pero la, <risa> la, la la donde salió este actor que todos quieren de Spider-Man o sea ¿por qué le pusieron Mary Jane? yo no sé, no no sé ahí es un misterio lo de Mary Jane, vamos a seguir escuchando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 la niña iba enferma del estómago y la llevan a un hospital comunitario, es decir, como tú habías dicho, que es sí. de pueblito, ¿no? Es como sí. un, un hospital que no tienen los recursos, no tienen los aparatos y simplemente ahí la dieron por muerta, ¿no? Eso es lo sí. que pasó. Sí, Y fue en la noche cuando me la di media y ya para las dos y media ya me la habían dado por muerta. La madre de la menor asegura que el médico encargado de atender a su hija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 Yo creo que estaba viva y entonces, ¡pum! Le quitaron todo. Pero mira, ya. dice que sí estaba aventando espuma. ¿Por qué un niño o que, que murió por algo del estómago, ¿por qué estaría expulsando Pero espuma? Ser, según he escuchado que cuando botan espuma es por intoxicación, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Por pues intoxicación? Creo. Por, por rabia, que no, obviamente no creo que haya tenido rabia. No. Entonces, por intoxicación aquí debemos de investigar qué pasó, cómo que se le enfermó la niña, si era del estómago si sacó espuma y si tú dices que fue, por ataque epiléptico, dice John Piratón se estaba convulsionando la nena, dice Claudia Cervantes no, pues qué feo, ¿crees? entonces, eh... sí, pero si se convulsiona se mueve, ¿no? y aquí al parecer nada más estaba sacando espuma pobrecita niña, tres años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 que ya no la maltrate, que ya no la maltrate. Entonces digo, es que yo no la estoy maltratando, solo la estoy abrazando, la estoy agarrando. Entonces el doctor me la quita y me saca para una sala, pa un cuarto y me encierra. Las abuelas de la menor. Ah, no, usted está bien cabrón en el caso. ¿Qué tal Entonces yo dónde estuve cuando lo vimos la primera vez? si El doctor, el doctor no la dejó y todavía la llevó y la encerró en un cuarto. No, pues es sí, que pasó de eso. Este precisamente tío. porque en esos pueblitos O sea, esos médicos son también A veces horribles Entonces yo creo que como vio a la mamá humilde Y todo eso, entonces uh -huh. eh, ah, ah, ah, ya se murió, siguiente Y así son, así sí. son Entonces claro, la niña todavía aún no estaba muerta Todavía no estaba muerta, sí eh, No hicieron nada para, para Tratar como de revivirla O de hacerle algo, entonces ya la habían dado Por muerta cuando todavía no estaba muerta entonces le empezaron a quitar el suero, todo, y no dejaron ni siquiera que la mamá se acercara. Yo creo que si la mamá se acerca, todavía la mamá dice que está viva. Pues claro, sí. o sea que este güey dijo, ya, ya se murió. Ya, y, sí. Y ya no pasen aquí, ya no sí. la estén molestando. Sí, sí. Oh, maldito. Ver, Entonces, pues claro, la niña no recibió la atención que necesitaba y la segunda muerte, pues ya sí fue la, la, la muerte real. Se percataron durante el velorio que Camila aún respiraba y se movía. Que la nos... En el velorio se dieron cuenta que se movía y respiraba, o sea, sí, en el velorio vieron que la niña se movía y respiraba, sí, sí. imagínate la niña todo ese tiempo que pasó claro. hasta el velorio pudo haber sido rescatada. Todavía estaba, pues estaba viva. Estaba intentando, claro, estaba viva todavía. y no, por eso, por eso es que uno dice, no, pues, y por eso estaban pidiendo, negligencia con eso. Claro, y por eso pues, estaban pidiendo justicia, porque la niña todavía podían haberla salvado. O sea, el doctor nada más dijo, ah, ya se murió. Y la niña exacto. todavía aguantó y seguía moviéndose en su velorio y respiraba. ¡A la madre, qué horrible! Que ya sus ojitos no los tenía cerrados, su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 De pisa y corre con información de Omar Hernández. Ok, ok, ok. Pues estuvo muy fuerte el caso. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Pues sí, imagínate. O estuvo sea, sí estaba viva la niña. Lo que pasa es que al doctor se le dio la gana hacerle el acta de función y ya, listo. Siguiente paciente. Y ya, es como, pues... Negligencia, sin sí, negligencia. Sí, negligencia. Y ese, se dice ahí, eso es lo que no es, yo escuché... <risa> No escuché en qué año fue o cuánto tiene que pasó esto. No, no sé. Porque a lo mejor ya... está en el video, en la fecha. A lo mejor ya hay una... Ya pasó un proceso, ¿no? Ya hubo algo. Dice... El 22 de agosto del 2022. Antes ah, entonces hace poco. 22 de agosto del 2022. Y Mary Jane. Felicita Martínez, abuela paterna, hijos de... son, son tres partes. Mm, momentos clave, mira, sale momentos clave. No sabía que sucede, salía en eso. Mary Jane. Pues qué, qué terrible esta negligencia. La niña se pudo haber salvado. Sí. Bueno, vamos a ver entonces. ¿Qué sigue? Bueno. Mm. A ver... A ver, a ver, a ver. Dice. Son matasanos, dice John Piratón. Le agradezco a toda la gente que nos apoya esta noche con sus superchats, con las compartidas, con este, la interacción que están haciendo en el chat. Mañana tenemos un nuevo chip para poder tener llamadas, porque aquí lamentablemente parece que ya, ya no se va a poder con el número que teníamos antes. Bueno, dice. Cirugía en el lado equivocado de la cabeza. Hijo. La cirugía en el lugar equivocado es lo que se denomina como un evento que en, en un evento de nunca en medicina porque se supone que nunca debe ocurrir. Sin embargo, ocurre con frecuencia alarmante, incluso hoy en día. Los neurocirujanos de Rhode Island cometieron u, no uno, sino tres errores médicos catastróficos al realizar cirugías en lugares equivocados en la cabeza de tres pacientes diferentes en el 2007. Dos de los errores se detectaron con la suficiente antelación como para cerrar los agujeros iniciales y tratar el lado correcto. Pero la otra operación mató a un paciente de 83 años. Aunque parezca mentira, al cirujano que cometió estos errores solo se le suspendió la licencia médica durante dos meses. Y así es como los médicos se vigilan a sí mismos. O sea, imagínate que le operen el lado que no es y que lo suspendan solamente dos meses. No. Pero... ¿Qué le pasó? ¿No, no dice más no información dicen, no sobre qué nada. le pasó a la persona? No, dicen que los neurocirujanos cometieron, me imagino que alguna cosa de la cabeza de tres pacientes diferentes en el 2007. Pero dice que dos de los errores se detectaron con la suficiente antelación como para cerrar los agujeros iniciales. Me imagino que le dejarían alguna cosa adentro o algo así, ¿no? O sea,. Eh... Ay, no. O sea. Y tratar el lado correcto, pero la otra operación mató a un paciente de 86 años, no y más que ya viejito. Pues sí, viejito. Pues, pues no, ya no aguanta Ay, dos operaciones. No. O sea que la primera lo operaron del lado que no era. Exacto. Y lo volvieron a operar y ahí el viejito se murió. Del lado que sí era de ella. que si la no chingada. Imagínate. Qué perro coraje Pues un hombre de 86 años no se va a aguantar dos operaciones de cabeza. No. No resistió. Hoy oh, no puede ser. Sí, imagínate. ¿Eso dónde ocurrió? En, ¿qué? ¿Qué dije? Rhode Island? Sí. En Rhode Island, en Estados Unidos. Sí. Y eso que en Estados Unidos, pues, es un país donde tienen los mejores avances científicos y médicos y de todo. Sí. Y suceden también estas negligencias, no solamente en países latinoamericanos, o de bajas, bajos recursos y baja tecnología. Sí. Puede ser. Mira. Dice, te voy a mandar la imagen. Dice, la foto, ¿dónde está? Aquí, esta foto. Dice, tenía dolor abdominal porque sus médicos olvidaron unas esponjas en su interior. Este es otro caso. Ese es otro caso, sí. ¿Qué es eso? Que Dice, estamos viendo en pantalla. <risa> Dice, tras notarse una hinchazón, una japonesa de 42 años. Decidió acudir al hospital descubriendo que había dos objetos que se habían olvidado en su abdomen en las cesáreas que se había hecho seis y nueve años antes. O sea, ¿pero qué es esto que estamos viendo en pantalla? que es? <risa> Dice... En este caso, o sea, supuestamente, ahí te voy a decir, en este caso una mujer japonesa de 42 años empezó a notarse un dolor abdominal y sensación de hinchazón estomacal. Síntomas que pueden darse tras comer algo en mal estado o por comer en exceso. Sin sí. embargo, cuando fue examinada por parte de los médicos le detectaron dos masas a nivel de bajo abdomen. O sea, son esas dos bolitas. La que está aquí, Esta, esas dos. Ajá, ahí del lado derecho bueno, esas dos bolas que tiene uno del lado sí, derecho y sí. uno del lado izquierdo son dos, muy grandes sí. dos masas, a nivel de bajo del abdomen dos masas que posteriormente descubrieron que correspondían a dos esponjas quirúrgicas esponjas quirúrgicas que probablemente quedaron olvidadas en alguna de las dos cesáreas que sufrió la paciente hacía seis y nueve años atrás ay, ¿a poco en dos ocasiones le dejaron en cada una le dejaron una esponja? ya voy para allá dice eh, el informe de este caso publicado recientemente en el New England Journal de Medicina explica que los médicos tocaron ambas más acerca de los huesos de la cadera derecha e izquierda de la mujer, una a cada lado posteriormente con el objetivo de vislumbrar a qué se enfrentaban. Les realizaron una tomografía computarizada de abdomen, la cual reveló que existían dos estructuras fibrosas e hiperdensas. La mujer necesitaba pasar por una intervención quirúrgica para retirar sus cuerpos extraños de su pelvis. Durante la operación, los cirujanos detectaron que las masas vistas en la prueba de la imagen se encontraban local, eh, localizaciones entre el colon y la pared abdominal. Tras retirarlas y abrirlas, descubrieron que se trataba de esponjas de gasas quirúrgicas mezcladas con gruesas paredes de tejido fibroso o uy, cicatricial. Uy. En otras palabras, se de. Se trataba de grupos de gasas que el mismo organismo había cubierto con el objetivo de proteger a ambos cuerpos extraños. Sí. Según sugieren los médicos responsables de este caso, es muy probable que durante alguna de las dos cesáreas... Eh, ¿qué, ¿Qué dije aquí? Durante alguna de las dos cesáreas de esta paciente, eh, se creasen estos dos grupos de gasas quirúrgicas olvidados en su abdomen. Aunque no se sabe en cuál de ambas intervenciones sucedió, lo que sí sospecha es que ambas esponjas quirúrgicas se dejaron en la misma cesárea. Ah, fue en la misma cesárea. Sí, alguna de las dos eh, le dejaron eso. Y mira que, que está la gasa adentro. Sí, sí. Pero mira que el tejido, sí, es un tejido grueso, se como, hizo de, de carne. como de carne, de grasa. Sí. Eh, sí. Es, mira, está la gasa, pero todo eso que que vemos alrededor es carne, se, se encarnó. Se encarnó. Y le habían dejado 12, dos gasas. Sí. Uf. Esto es lo que decía la persona que le dolía, que tenía dolores abdominales. Y le descubrieron estas dos bolas que tenían en el estómago, dos bolas de carne... Eran dos casas que Claro, le ellos sintieron, producido. yo creo que ellos tocarían esa masa y dijeron, bueno, esta señora debe tener alguna cosa extraña, o sea, una, un tumor o alguna sí, cosa, ¿no? Sí. Uy, pues bueno, qué raro este caso, ¿dónde, dónde fue? Ese caso, eh, ¿dónde te dije que fue? En Japo... una mujer japonesa, de menos que entonces fue en Japón. Ok. En Japón. Muy bien. Pues esta estuvo fea. Y aquí podemos comprobar la parte donde decíamos que los objetos se encarnan. El, el organismo hace que se cubran de tejido para este para no permitir no que permitir que se intoxique, pues. Sí, con lo demás, ¿no? Con los demás órganos, claro. Y que eso, pues, está sucio y si se deja ahí mucho tiempo, pues, pues, yo creo que ella le empezó también como algunos dolores, ¿no? Sí, es lo que decía, ¿no? Que tenía dolores abdominales y creo que también se, se le empezaron a notar los bultitos en el estómago y fue por eso que... Yo no tendría uno grande, por eso se me está como inflamando el estómago. Sí. <risa> no, mentiras, mi no. amor. Sí que... no, no. No, lo que pasa es que tú también te imaginas de pronto por algún dolor. Sí o que de que. Dice es Oxto, hay un caso similar, pero con unas tijeras de intervención quirúrgica. Ya hablamos Así de ya. ese Arles. Arles que no nos ha visitado. Sí. Desde hace como tres años. Arles hoy hoy aparece. Eh, Arles, llegaste tarde, y ya hablamos de esa intervención quirúrgica que tenía unas tijeras. Eh, no, amor, lo que pasa es que tú de pronto sientes algún dolor y crees que es algo, pero... a ah, Hoy, cosas, me, salió, hoy son me, cosas, cosas, me salió un moretón en el estómago. Te golpeaste con algo. Entonces. Eso es lo que no sé. ¿Por qué, ¿Por qué me tengo un moretón en el estómago? Te, ah, pero eso fue porque te golpeaste con algo. Acá en Brasil, ahorita, habían que cortar una... Acá en Brasil habían que cortar una pierna enferma de un senor con diabetes y le cortaron la pierna sana, Ay. dice Flavio Aniel Ah, tengo una, otra, una historia así, igual. Es que es, Flavio Daniel es uh, brasileiro, entonces, acá en Brasil había cortado una pierna enferma, un seno, un diabetes, le cortaron la pierna san. Es eh, si decir, ya pude, si lo, lo leí ya en portugués, ya pude leerlo bien. Es que como lo había leído en español, pues, no, no le entendía nada, pero ya en portugués ya escucharon que, que sí se le entendió muy bien a Flavio Daniel. Ok. No, yo tengo otra historia también A ver ¿Cómo hablas? Bueno Dice ah, Este de la conté. Amputación de la pierna equivocada Amputada. ¿Te imaginas que le corten una? Pues altura? es la que nos decía Flavio Daniel en este, Brasil, eh? Pero no creo que sea la misma así bueno, a, dice, ver, a ver, cuéntanos En uno de los errores quirúrgicos más trágicos A Willy King de 52 años Se le debía amputar una pierna enferma en el 95 en lugar de ello, el cirujano le quitó la pierna equivocada, como en muchos casos de cirugía en lugares equivocados, hubo una serie de errores que llevaron a la amputación de la pierna equivocada. La pierna incorrecta figuraba en varios lugares clave, como la pizarra de la sala de operaciones, el sistema informático del hospital y el horario de la sala de operaciones. El personal había esterilizado y preparado la pierna incorrecta para la cirugía antes de que el cirujano, el doctor Rolando Sánchez, apareciera en el quirófano. La defensa del médico fue posteriormente que las dos piernas no estaban sanas y que habría que amputarlas. Se le impuso una multa de 10 mil dólares y se le suspendió la licencia médica durante seis meses. Los casos contra el cirujano y el hospital se resolvieron por 1.15 millones de dólares. ¿Te imaginas? 1.15 millones de dólares. O sea, la excusa del médico fue ah, él, él tenía las dos piernas malas. Sí y eh, eh, le quitó la equivocada y le dieron 1 punto, cuánto 1.15 millones de dólares ya la verdad no no aceptaría el 1 millón punto por mis dos piernas no la verdad no no o, bueno lo estoy pensando 1.15 millones de dólares no no no no no no no no no aceptaría entonces ese sí le, pero, fue, mal, ese sí sí, fue, le sí, fue mal, pero si ya le quitaron las dos piernas porque pues se supone que tenía una, pero le cortaron la buena y pero tienen que cortarle la mala, o sea se quedó sin sus dos piernas. Necesitas prótesis y eso cuesta, entonces es como no vas a, a, a reclamar? Bueno igual uno puede pelear por más dinero. No es ¿sí? que yo me, me imaginé un caso donde me digan, eh, te cortamos las dos piernas por 1.15 millones de dólares, y entonces yo estaba diciendo no, no no, no. No, no, no acepto. O sea, no estaba hablando del caso. Yo estaba en una historia imaginativa <risa> propia, ya. en donde me pagaran dinero por mis dos piernas, como en el caso de los testículos. Dije, ay sí, ¿sí los testículos, pues quítemelos por doscientos mil dólares. Sí, no pasa nada. Pero por las dos piernas, no. Sí, es yo que digo que piernas. no. No. Pues daría rabia porque me no decía, bueno, tenía una pierna buena, porque, o sea, imagínate que los dejen las piernas así. O sea, tenía una pierna buena. Eso sí, ya es negligencia. Pero imagínate, solo seis meses le, le, le, suspendieron, le, le suspendieron la licencia al médico. Solo no, seis no, meses no, nada manchito. más por, por una pierna. Es que me parece muy, un tiempo muy corto para un doctor que comete semejantes errores. Mira, dice Daniel, hay un caso de una chica que fue a que le retiraran el DIU y le, le amputaron las piernas, no, ching. Eso sí es arruinarle la vida sí. terrible a alguien. ¿Cómo, cómo pudo sí. haber pasado que de retirarle el DIU le amputaron dos las piernas, piernas? No, no, no, no, no, no, manches, no, no. De la amputada yo creo que te da una embolia, no, no. No, no, no, terrible. O será que en esos casos se confunden de historia clínica, por ejemplo. O de nombre. Por ejemplo, la chica, Ah, sí, solamente le iban a retirar eso, pero entonces se confundieron con otra. Y a esta le quitaron las piernas y a la otra le quitaron un tío que no existía. Dale. No, Dios mío, horrible. Dale Agoretti dice, a un tío le... En, ah, le a un día a un tío le amputaron las piernas y de repente decía que le daban comezón y no las tenía ¿cómo puede ser eso? eso se llama eh, el síndrome del órgano fantasma, algo así ¿sí? sí, que después de que les retiran eh, una parte del cuerpo, o sea una mano un brazo, un pie, una pierna, eh, sienten que les rasca, que les que la tienen todavía ahí, que les... ¿les, ¿Cómo se llama? ¿Les da comezón todo eso? No, a, a mí no me puede dar comezón un, un tercer eh, <risa> ojo, una tercera mano. Hay gente que, o sea, en el momento en que se los le quitan, ¿no? Dicen que sí. Ah, o sea, cuando creen, se las quitan. Creen, exacto. Creen y, que ajá. todavía lo tienen. Ah. Sí. Dice Rebeca sí, el sí, sí. síndrome del miembro fantasma. Exactamente. ¿A poco? Ah, chingada. ¿Por qué? Sí, el síndrome del miembro fantasma, sí. No sé, quién sabe. O sea, cuando tu cerebro está acostumbrado a tener sus partes, pies, manos, pues, pues cuando se los cortan como que ya no está ahí, y, pero tu cerebro cree que todavía está ahí, entonces... Es como una memoria, ¿no? Como... Mira, lo que dice Gerardo está bien. Que es el cerebro? que piensa que todavía está? así. Lo que dije exactamente. Sí. O sea, el cerebro piensa que todavía está... Yo tenía un abuelo que eh, él era carpintero y estaba haciendo un, un trabajo con una máquina que, es, que corta, ¿no? Y se quitó un dedo. Uh -huh. eh, le curaron, todo eso, pero resulta que el tiempo después eh, contaba que, que sentía todavía que su dedo estaba ahí y agarraba las cosas y, no las y, puede se agarrar. Le, y se le caían, o sea, claro. sí, claro, o sea, sentía que todavía tenía su mano completa, o sea, ah. hasta mucho tiempo después ya se acostumbró a que no tenía... Que no tenía dedo. Su cerebro se acostumbra a que no tenía el dedo, pero eh, fue, a veces decía él que, que sentía como y se rascaba el dedo fantasma, o sea, imagínate, no... Wow. El, el cerebro todavía tenía la memoria sí. del, del órgano, de, en este caso del miembro. En este caso, del dedo. Exactamente. Y así pasa con las piernas, con todas esas partes que, que amputan. Dice Jacqueline. Las sensaciones se deben al intento del cerebro por reorganizar la información sensorial que sigue a la amputación. El cerebro debe renovar los cables y por sí mismo para ajustarse a los cambios en el cuerpo. Muy bien. Sí. Dice también hay gente que dice que tiene dolorido el brazo o pierna o mano que ya no tiene. Más? Sí, sí, que duele. Sí, sí, sí, es cierto. Ok. Pues interesante, yo no sabía que eso del miembro fantasma es cuando les amputan uh -huh. una parte. Sí. Uy, no. Eh. Cruz, cruz, que se vaya al diablo, que venga Jesús. Tengo otro que eso sí debe ser terrible y, y una negligencia impresionante y uh -huh. es de, un, de una clínica de fertilidad. Uh -huh. Y dice, esperma equivocado en la clínica de fertilidad, el bebé nace de una raza diferente. Uh -huh. No, pues imagínate, no. Una pareja que buscaba ayuda para la fertilidad se sorprendió al enterarse de que la clínica de fertilidad... Que la, que la clínica de fertilidad Utilizaba esperma de otro hombre para inseminar sus óvulos. Durante la fecundación in vitro, New York Medical Service utilizó el esperma de otra persona en los óvulos de Thomas y Nancy Andrews. No tenían ni idea hasta que nació su bebé en 2004. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que la piel del bebé era drásticamente más oscura que la de los Andrews. ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosa? Imagínate que te salga tu hijo de otra raza y los papás no sean de, de la raza del bebé. Los resultados del laboratorio y las pruebas de ADN revelaron que Thomas era el padre biológico del bebé. El bebé era de una raza diferente a la de sus padres. Los Andro presentaron una demanda contra el propietario de la clínica y el embriólogo, que procesó el óvulo y el esperma para la inseminación. Qué pesadilla, imagínate los papás eh, no rubios. Pues que los papás eh, eran por decir rubios de ojos claros. Fueron a un banco de, fertilidad, ah, déjame de fertilidad. Déjame contestarle aquí a algunos que me preguntan que por qué Jano fue bloqueado, si nada más saludó. Es porque Jano, en el grupo que tienen, eh, pues que tienen ahí los morollos, pues mandó a Martín a que hiciera esa llamada, que ya ustedes conocen. Eh, nos pasaron las capturas de pantalla, entonces por eso pues porque Jano incitó a la violencia eh, y mandó a, a Martín a que hiciera esa llamada, por eso, pues ya, eh, no lo no queremos aquí que esté comentando, así que por eso fue bloqueado. Si se abre otra cuenta y si está en la transmisión y si se comporta, pues no hay ningún problema, pero pues sí, no, nosotros en un principio... En pues lo personal no es no es de que estemos peleando con ustedes, ni, ni insultándolos, ni molestándolos, ¿no? Me parece que más es de, de gente que ve las transmisiones y que de pronto, pues le caigo gordo, le caigo gordo Andrea, comienzan a, a ser ofensivos, empiezan a ser molestos, entonces se lo toman personal y pues no es porque no queramos que estén aquí, sino por hacerles un favor, sí ya no les gusta la transmisión, si ya les caigo gordo, si les caigo gordo Andrea, pues mejor no, no molestar y que estén en otro lado para que no les causemos pues esa incomodidad. Entonces a Jano, pues por eso lo bloqueé, por incitar a Martín a que hiciera la llamada que ustedes ya conocen y si Jano se abre otra cuenta y entra a las transmisiones, pero pues se porta bien, si está normal, pues adelante, ¿no? Pero en eh, en principal, esa cuenta de Hanno fue por eso, nada más. Entonces, ya espero que, por favor, ya dejemos continuar las transmisiones. Eh, pues esto, en realidad, lo que hace en mí, lo personal, es que me ponga más serio. Creo que antes no la pasábamos bien, creo que antes echábamos más relajo, etcétera, pero sobrepasan un límite, y eh, pues entonces lo que hacen o provocan en mí es que sea más serio y pues creo que antes estaba chido. Así que esa es la, la razón. Vamos, ¿tienes otra historia? Tengo otra historia. Eh, ah, bueno, estaba contando la, la, la, la parejita esta que tuvo eh, el bebé de otra raza. Y es que cuando, bueno, según he escuchado, ¿no? Que lo, hay parejas que no pueden tener hijos, van Ajá. a un banco de esperma ah, y okay, okay. seminan un óvulo. Pero antes de eso creo que ellos eh, pueden escoger qué raza, pues obviamente, bueno, esta pareja, obviamente si es rubia de ojos claros, pues insemina su óvulo tal, y su bebé nace, pues, de su de su raza, Monito, bonito, rubio, de ojos claros, así, sí. pero resulta que a esta pareja le inseminaron el óvulo con un esperma de otra persona, no, de, de lo no de la, del hombre. no del, de su pareja. No de su pareja, entonces o sea, llevaron el óvulo y el esperma sí. para... Hacer esta sí. ¿Cómo se llama? Inseminación Esa inseminación eh, artificial mm, sí. para tener a su hijo y no le pusieron el, el esperma del, del, del papá. papá, sino de un negro. Imagínate. Entonces, dije o sea, así, o sea, dije así, no porque ¿por qué? <risa> sino porque me acordé del meme de, de la isla de la rosa de Guadalupe que dice es negro. Entonces, sí, sí, por eso es más o menos así. No manches, o sea, le inyectaron le inseminaron con el esperma de otra persona, de otra raza, y cuando ya salió el producto interno bruto, pues salió. Dijo, la mamá es negro. Pues claro, imagínate, pasaron la nueve madre, meses. madre, mi hijo es pues, negro. No sabía ni pasaron nueve meses para que este niño naciera y pues lo vieron de otro color. Y la madre. ahí ¿tú qué haces? No puedes devolver el niño. No, bebés? pues está cabrón. Porque en cierta forma carga la ADN de la mamá. No manches. No puedes... Eh, Decir, no, ya no quiero a este niño. O sea, ¿cómo, ¿cómo le hacen una pareja así? O sea, para aceptar un niño que no esté... ¡En la madre es negro! ¡Saco! Claro, decían que era de una raza más eh, oscura que la de los Andrios, o sea, en el 2004. No, Entonces, macho. demandaron sí. eh, contra el propietario de la clínica y el embriólogo del proceso, o sea, o sea sí, sí. No sí. utilizaron el esperma del papá, o sea, sino pero, de otro tipo. Pero, chinga, ¿sí um, ¿qué vas a hacer? O sea, a, a, aunque te den un chingo de dinero y los metan a la cárcel o lo que, que proceda, pues, ¿qué vas a hacer con tu hijo negro? No, pues, ¿qué? Imagínate. ¿Tenerlo? Y ahí la que queda mal la mamá, porque después, ¿qué cuento va a decir? O sea, no, no, los, deja. Los de vecinos que... o amigos viendo no. a la parejita de, un, de una raza más clara y su hijo morenito, no, pues, ¿no? pues ¿qué? O sea, ¿la señora qué hizo? No, pues, deja eso, sino no. que, pues, este, es... Es, es un niño de, de un ser desconocido, de un hombre desconocido. ¿De quién? obviamente ¿a quién le pusieron, pues no van a saber. De un desconocido. No metes a la NBA, di que es adoptado o lo, ad o lo pones en adopción. Tú podrías, si te pasara no, ese caso. No, porque... Eh, ah, porque ese es, es parte de la forma, mamá, ¿verdad? el óvulo era de la mamá, pero el, el esperma era de otro hombre. Entonces, es un tiene tu ADN, o sea, ¿cómo vas a votar? O sea, pero es un pene no, no desconocido. Sé no sé, no sabría qué hacer, no, no sé. ¿Qué te pasara eso? No, okay. ¿qué? ¿Qué harías? ¿Lo pondrías en adopción al negrito? ¿Qué hacías? Es que ahí sí que ella, que con su, ella, ella con su pareja. Pero que tu pareja diga, no no, quiero, no. no, no quiero el negro. ¿Tú qué harías? No, pues es que se me hace muy cruel votar un niño así. Pues no, la culpa no es del niño, pobrecito. Pues No, la culpa no es del niño. Pues me daría... No, yo creo que no. ¿Te no. lo quedas? Pues sí, porque ¿qué, pues, qué, pues, qué se puede De hacer? La madre. Pero eso sí hago que ese, esa clínica pague bien caro esa, eso. ¿Yo? Si me toca cuidar un niño que no era mío, en parte, mm. y que me den buen dinero para poderlo pues seguir sí. criando, porque si me van a meter en semejante embrollo con un niño que es desde otro hombre, no, pues imagínate pues yo con ese dinero que fueran como millones de dólares este, me quedaba con la mitad del millón de dólares o con dos millones de dólares me quedaba con un millón de dólares y pedía el el divorcio <risa> pues sí ya te quedas con el niño que hombre grito? tan cruel <risa> por Dios. O sea, pues sí, no, no por va a ser mío no, no es Y mío? tú si sí quieres dinero, no. Pues, pues sí, el dinero no, sí. A la porque, mamá le toca porque, todo el dinero no, porque es la que le toca llevar los pantalones no, y cargar con ha, el hijo que no Me es arruinaron ella. la vida a mí de no estar con mi pareja y no tener un hijo. Entonces, pues, tenle la, la mitad, los no, dos, dos mitad. millones de dólares y pues ahí te quedas porque pues ese niño no es mío. Pero ¿y por qué tienes dinero? Pues porque me arruinaron pues, la vida de pareja tú, que tenía. Tú te vas y ya, pero no la sé. que queda con el problema es la, es la señora por, que le toca. Pero porque si sí es su hijo, porque si sí es tu hijo, entonces pues sí. Claro, pues no, ¿y por qué vas a querer dinero de gratis? No. ¿Por qué es gratis si me no. chingaron la vida no, no, no, no, hay la querer que lo mantenga a ese niño que no es mío. Pero de qué es dinero de gratis, no. Pues le ah. toca a la mamá porque le toca no. cargar y criarle, y darle estudio y todo. No, no, no. Este, no, yo la verdad es. Sí. Pero no, sí sería una situación muy difícil. O sea, sí para tomar alguna decisión para y yo creo que, imagínate, si sucede, pues, si sucedió este caso, yo creo que han sucedido muchos más. Y, y debe ser una decisión muy difícil de tomar, porque imagínate. Ah, pues yo creo que si aceptaba los dos millones de dólares, me quedaba con el niño negrito y luego adoptaba a un niño asiático y luego adoptaba a un niño árabe y ya decía que yo como, como el Brad Pitt, ¿no? que qué no pues que quise hacer lo mismo que Brad Pitt. <risas> Martínez dice para que vayas conociendo a Andrés. Pero <risas> lo vayas conociendo. Es, pero es que es verdad, dice, o sea, <risas> Pobrecito el niño, ¿no? O sea, da pesar porque el niño no, no se puede devolver y, y pues no es culpa del niño tampoco, pero, pero pues hay que, o sea. Sí, pues yo para ocultar las cosas pues adoptaba a un este a un asiático, un niño asiático y otro árabe. <risas> Dios mío. Y ya decía que yo como Brad Pitt, y Angelina Jolie o cómo quién era con quién se casó Brad Pitt. Eh, con... Que tienen un chingo de hijos. ¿Cómo es que se llama Angelina Jolie? Sí, ¿Sí ¿no? ¿Sí. De de otras razas. Sí, sí. Pues sí. ¿Tiene, ya. Tiene, ella tiene los de Brad con los de Brad Pitt y otros hijos que. Sí. Pero sí, no, no, sí, no. Ese caso sí es muy difícil para tomar una decisión. Sí, es muy difícil. Ad adoptaba a un niño vietnamita y a un niño somalí. Ah no, pues ya tengo un negrito, entonces no. Entonces me falta el árabe, un niño afgano. ¿Mm? No. Pero si ¿Sí? pues todo el dinero se va en, todo ¿En el los dinero, hijos, ¿verdad? todo el dinero cobrado, pues se van todos. No, pues entonces mejor no los adopto. Y me quedo con el negrito y digo que mi familia, mi tatarabuelo tata, tata, era negrito, que era de Veracruz. Pero debe ser difícil. Es que también uno como mamá qué dice, o sea, pues yo, digo yo tuve de Veracruz, un hijo militar, que tarabuelo. no... Yo tuve un hijo que no sé quién es. Uy, no, sí, sí también. Pues sí. pues sí, de pronto se, adopta, se adoptaría. Bueno, sí, quizás... Ay, no, pero no, qué difícil, es muy difícil. Sí, porque no, o sea, no saben quién es el papá, quiénes son las... O sea, quién es esa persona. O pues sea, es que imagínate, si van a adoptar al niño negrito, pues también podrían adoptar una chica rusa que el conflicto de la guerra, o sea, si ya se trata de vamos a aceptar el negrito pues, ¿por qué no una rusa también? Niña, sí. <risa> <risa> <risa> ¿Niña? <risa> ¿Qué para que viejas ya? <risa> <risa> bueno, ya, una pasemos niña, al siguiente. Una niña que necesite, bueno. no, una rusa vieja que ya puede trabajar y todo. No, no crean, no crean <risa> no crea gente que esto es pura broma, lo de, no, no, no. No soy racista, no, no, yo a mí me cambié. No, también, estamos no. haciendo, son bromitas. Es, son bromitas, dice Franco Escamilla. Bromitas. Son chistecitos, son chistecitos. chistecitos. Son chistecitos, no no crean, ¿no? Oxlack quiere matar a todos, Oxlack quiere echarle la bomba a los caníbales, Oxlack este, no quiere a los negritos. Eh, son chistecitos, dice Franco Escamilla, son chistecitos. Ya, yeah. bueno, vamos a pasar al siguiente. Bueno, dice, eh, órgano incorrecto extraído. Órgano incorrecto extraído. En el 2006, una paciente acudió al Centro Médico, Regi Centro médico Regional de Milford, <coughs> en Massachusetts, para que le estirparan la vesícula biliar. El cirujano Patrick McIny extrajo en su lugar el riñón derecho de esa mujer de 84 años. Esto fue causado por el error del médico... En Leyendo más las pruebas de labora... leyendo mal, perdón, las pruebas del laboratorio. El cirujano fue puesto en libertad condicional durante cinco años por la Junta Médica Estatal. O sea, no, a esos médicos no les hacen nada. Imagínate sacarle un riñón bueno a una persona. Bueno, puede vivir porque tiene el otro riñón, pero. Pues pero es que. para sacarle la vesícula y que le saquen uno su riñoncito bueno pues... que vale dinero? Un riñón vale. Uf. Pues depende de qué tan. Qué que, que tanto nivel tenga o respeto en, en la clínica. Uh -huh. Sí. Sí. E ese no fue tanto porque dices que un riñón. Sí, pues no fue tan grave. Y además o... que la señora tenía ochenta y tantos años. Uy, 80 y tantos? Me no, imagino es que la es? volvieron, le volvieron a operar. Eh, ahí sí, la vesícula, pero y el riñón qué? No, sí pues o sea. está cabrón, yo es... No, si te enojas, claro que te enojarías, por mucho que la señora ya no pudiera ni respirar y estaría dando su último aliento, pero no. No, no, no, terrible. Terrible sí. las negligencias médicas, ¿no? El, Además que puedan ser ancianos, niños, eh, adultos, todo sí. eso, pero que le saquen a uno un órgano bueno, que le corten a uno una parte buena, pues duele porque son sus partes buenas, ya. Claro. ¿Cuánto cobran por un riñón bueno? O sea, imagínate, y que le saquen así nada más. Exacto. Esto sí yo creo que es eh, lo que voy a contar, es de lo peor que le podría suceder a alguien, y es que dice paciente totalmente despierto durante la cirugía. Paciente totalmente despierto durante la cirugía. Sí, y dice, cuando los pacientes son sometidos a anestesia general durante una operación, Suelen recibir dos tipos de anestesia. Una es la paralizante para evitar el movimiento y la anestesia inhalatoria para evitar el dolor y provocar una pérdida de conciencia. Eso sí no lo tenía. No, no sabía. sabía. O sea que hay dos tipos de anestesia cuando lo operan. Uno es para que no se pueda mover y otro es para que no sienta dolor. Exactamente. okay Dice, en 2006 Sherman Seismore fue intervenido quirúrgicamente mientras que el primer ag agente, el paralizante... Fue administrado correctamente, el segundo no lo fue. Eso significó que el paciente estaba despierto y podía sentir todo, pero estaba paralizado y no podía moverse ni hablar. A los 16 minutos de la operación, el equipo médico se dio cuenta. Seismore estaba despierto, dijeron ellos. En total, el paciente tuvo casi media hora de cirugía consciente y dolorosa. No, no manches. El hospital nunca le informó de este error aunque no pudo recordar con exactitud lo que había sucedido le dieron un fármaco que inducía a la amnesia una vez que reconocieron el error sabía que algo iba mal saismo nunca había tenido ningún problema psiquiátrico o psicológico pero ahora tenía ataques de pánico y pensaba que la gente intentaba enterrarlo vivo también no sufría insomnio y pesadillas una semana después de la operación se suicidó Quedó tan traumado y creo que esa, esa, ese caso también lo escuché en el caso de una mujer. Y, y, o y sea, la mujer quedó traumada. Por la operación y el dolor que sufrió, porque la, no le dieron la anestesia para que no sintiera dolor, es como si lo hubieran estado torturando. Imagínate que te toquen por dentro, te muevan, te escarguen, te quiten. Y él quedó traumado, o sea, fue sí. tanto la impresión de de estar viviendo esa operación sí. sin, sin anestesia para no sentir dolor, que quedó traumado sí. y se, se, se quitó la vida. Sí, dice, su suicidio parece haber sido causado por su experiencia de conciencia anestésica, que afecta a unos 20.000 a mil pacientes cada año. Uf. La familia del doctor Sizemore demandó a Riley Anesthesia Associates en Virginia Occidental por no anestesiarle adecuadamente lo que en su opinión provocó que su padre se suicidara, el caso se resolvió de forma confidencial, pobre señor, ese caso yo creo que lo escuché, no sé si en el Perú o en Estados Unidos, pero fue el caso de una señora también, y la señora sale en un video contando su experiencia, ella dice que escuchaba a los médicos reírse, escuchaba a los médicos hacerle, hacer bromas de, eh, de la paciente, escuchaba a los médicos escuchaba la música que estaban escuchando los médicos escuchaba todo y aparte que a ella le tenían que quitar eh, creo que no sé si era un riñón o, o el, creo que del apéndice algo así y, y que sentía como le cortaban imagínate le cortaban le sacaban le movían hablaban todo eso entonces para ella es que también fue terriblemente y fue traumático y decía ella que el dolor que era algo horrible porque cuando le abren sientes que frío porque entra frío. Uh -huh. el frío uy o sea sentía todo, todo, todo. frío uy no y dices que eso le sucede a mucha gente o sea que las anestesian mal sí y pueden despertarse porque hay, alguien me puso aquí que se pueden despertar que alguien lo operaron de la próstata y se despertó a media operación dios mío quién dijo alguien uy, ahí escribió que qué miedo que operaron a alguien y cuando se despiertan que ¿Les, les vuelven a poner la, la anestesia, no? Yo creo que los médicos se dan cuenta por uh -huh. algo. Mira, eh, dice Saracay, hay una película así se llama Anestesia. Ay, ¿No está está, buena, no? Anestesia. La señora dijo que eh, la habían, la, se habían dado cuenta de que ya estaba despiertas, porque ella dice que intentaba moverse pero no podía pero hubo un momento en que seguramente la anestesia eh, ya iba como bajándole y movió un ojo, hizo así, pum, pum, y los médicos ahí se dieron cuenta de que la estaba, que estaba despierta. despierta. Sí, fue cuando la volvieron a dormir y todo eso, pero no, ella dice que, que duró mucho tiempo así, despierta. ¡Ay, qué horrible! Claro, porque este tipo estaba inmovilizado, no podía mover Ni morar, nada, nada. nada, pero sentía todo qué desesperante, desesperante decirles, pendejos, estoy despierto, no, imagínate. estoy sintiendo, y que estos le hagan de todos a la desesperación, antes no se, se terminó muriendo, porque se pudo haber muerto sí. de un ataque, de un infarto. Claro, imagínate la impresión. Y el ya. no poderse mover esa impotencia de sentirse, de estar vivo, sintiendo... Y no poderse mover y se terminó quitándonos la vida. O sea, yo creo que fue Uf, tan impactante. grotesco. O sea, yo creo que y, y más, no, porque no dice qué órgano o qué fue lo que le hicieron, ¿no? Pero imagínate que algo así sea que le operen de un pulmón o, o imagínate algo así, ¿no? O sea. Debe ser horrible. Ay, oh, qué horrible, ¿no? No, Cruz, no. Cruz que se vaya al lo que vaya a Jesús. Ay, que nunca no, que no. en mi vida no sufra una operación de nada. Sí, imagínate, eso Ay, debe no, ser no, no, bien, no, bien que, pues, sea, Puede ser muy tan, tan traumante que, pues, para que se suicida, o sea, imagínate. Me dio hasta ansiedad. Sí. Ya me dio ansiedad, gente, ya. ¿Tienes otras historias o ya terminamos la transmisión? Porque ya se acabó. Eh... Ay, que algunos quieren llamar y no pueden. Pues sí. Yo creo que vamos terminando la transmisión. Es una de la mañana. Eh, pues ya son. Sí, tenía otro. Si quieres decirlo rápido. Dice eh, la marca del zorro. Esto sí se me parece a mí una negligencia, pero no tanto en negligencia, sino abusivo el médico, ¿no? Dice, Rihanna Gates iba a dar a luz a su primer hijo por cesárea. Su médico en el hospital, Beth Israel, era el doctor Alan Sarkin, pero al día siguiente de dar a luz una niña sana, que se puso un espejo en el estómago en la sala de recuperación y descubrió que el doctor le había grabado sus iniciales AZ en su abdomen. ¿Te imaginas? Me siento como un animal marcado, dijo ella. Se suponía que iba a ser uno de los momentos más emocionantes de mi vida, pero fue una pesadilla. El, el hospital suspendió al doctor Sarkin inmediatamente después del incidente y posteriormente dimitió. Eh, posteriormente dimitió. La doctora Guest y su marido demandaron al doctor por 1.75 millones de dólares. Sarkin se declaró posteriormente culpable de agresión y fue condenado a libertad condicional. Pero imagínate que uno se despierte y esté marcado con las iniciales del doctor, ¿no? ¿Le puso las iniciales el doctor? Sí, ¿A, su a, paciente? a Z, ella se vio en, en, en el abdomen, dice que A Z. ¿Por qué le puso las iniciales? Así que. Okay. Hay, algunos, hay algunos doctores que hacen bromas, ¿no? Es la señora esa que quedó eh, con la anestesia mal y ella decía que escuchaba a los médicos hacer bromas y burlarse y todo. Pues que yo creo que en la operación, pues, como que sí están echando relajo, ¿no? Creo sí, que sea. sí, sí, claro, hay algunos que sí. Creo que hay videos donde. Otros enfermeros y todo, graban a otros y están haciendo bromas, chistes, hasta o sea, platicando, fotos, se platicando, toman Platicando, ¿no? Platicando sobre, pues, cosas mientras están, pues, sí. Pues pero, es este sí es, pero este sí se pasó porque dijo, ah, voy a marcar mi trabajo, voy a firmar mi trabajo, acepta, y listo. ¿Con el bisturí? <risa> Yo creo que era su primera cirugía. Y dijo, vamos a firmar mi trabajo. AZ." Bueno, dice, se toman fotos en Face en plena operación. Uh -huh, uh -huh. Muy bien, pues estamos en, a una de la mañana. Le agradecemos a toda la gente que nos haya acompañado esta noche en esta transmisión sobre negligencias médicas. Un abrazo para toda la gente que nos escucha en, en Spotify y les agradecemos a todos los que nos apoyan con sus donaciones, los superchats, los likes, las compartidas. Y pues eh, vamos a tener más transmisiones, más podcasts, en eh, eh, los siguientes días, si Dios lo permite, con nuevos temas que espero les gusten y que, y que todos estén aquí conviviendo de, de, buena, de buena onda, porque pues de eso se trata de pasar un buen rato en lugar de estar peleando pues vamos a pasar un buen rato nos quiero mucho, descansen todos, nos bye, vemos Dalia. el día de mañana bye todos